A partir de este momento, comienza el horario apto para todo público. Se informa a los señores televidentes que el servicio adicional de lengua de señas argentina, establecido por el artículo 66 de la ley 26.522 y su decreto reglamentario, se encuentra disponible en el canal digital 35.2. Bienvenidos a Tele 9. Estos son los informes más destacados de la semana. ¿Y el instinto maternal? ¿Qué tiene esta mujer en la cabeza para pegarle a su propio hijo de 19 meses, varias veces, al punto que le saca un diente, de una de las trompadas le saca un diente, le inflama los labios? ¿Qué tiene en la cabeza esa mujer? ¿Esa mujer?